en este proyecto y nada, agradecer a Mónica porque la verdad que ha sido un acercamiento grande con la Fundación, a veces explicar temas digitales y ha habido siempre una amplitud enorme para con todos nosotros y nosotras. Bueno, para este último panel tenemos a las autoridades de la región. Nosotros el día de ayer eh, varios hemos estado trabajando en una mesa de trabajo, intercambiando opiniones, perspectivas y experiencias. Me quedo con algo que dijo Agustín en el panel anterior anterior, eh, nos pasó creo que a todos los argentinos que venimos a describir una situación del de horror nuestra pensando que era regional y descubrimos que no. Que muchos otros países de la región están mucho más avanzados en esto, con una política mucho más sólida y con muchas menos problemáticas si sí. se quiere para, para avanzar en estas discusiones. ¿sí? Entonces, desde las organizaciones civiles siempre creímos que era necesario hacer esto en base a una vieja tradición que hay en la región que es charlar las problemáticas que tenemos en común. De hecho, acá se conversaba recién de, del proyecto de ley, que hay de ley de datos personales, que está entrando a la, a la, al Poder Legislativo en breve. Y en varias mesas de intercambio decíamos, che, esta ley es una mejora, pero se le siente mucho todavía, que tiene mucho control C, control B corta, eh, hecho quizás de una manera rauda o cierta traducción. Eh, de hecho, en muchas mesas de intercambio, eh, quienes somos docentes de esta casa de estudio, decíamos, bueno, pareciera no respetar la tradición jurídica argentina, Inclusive por sus formas de reacción, digo, tal vez esto puede sonar como, che, te estás metiendo en letra fina, pero esa letra fina muchas veces genera bastante quilombos después en la aplicación. Lo digo esto desde la, la experiencia de la práctica legal. Entonces, como respuesta a esto, en un, en un espacio o en una temática en la cual el estado de orfandad parece absoluto, donde muchas de las personas que estamos acá de Argentina tenemos contacto y conocimiento con la gente que fue procesada en los casos de reportes, donde conocemos el drama que implicó para estas personas el procesamiento, el secuestro de equipos, la situación familiar, dar cuenta. Eh, esto es algo que lo, lo quiero marcar mucho la investigación y las reuniones que tuvimos con investigadores de seguridad informática en Argentina. Que quizás los que vivimos hace años en estos lugares llenos de columnas, sea tribunales o esta facultad, eh, y estamos inmersos en esto, tenemos un roce con ciertas situaciones y que nuestra familia sabe que vivimos de esa situación. Entonces, no sé, es distinto el Encare. A mí algo que me ha quedado muy guardado de, de la gente que hizo reportes vulnerabilidades fue el tremendo drama familiar. El tremendo drama familiar de los, las madres, los padres, como ah, yo siempre sospeché que andabas en algo y el tipo no había hecho nada, viste. pero claro, el pibe sabe de seguridad informática. Entonces, se genera un poco esa, esa retórica, esa imagen del judí negro de mi hijo... Y lo digo en serio, o sea, eh, es un problema los eh, efectos en los grupos familiares que genera esto, porque, sobre todo, y no, no me quiero extender más en esto, hay una particularidad que tiene el sector de Infosec cuando nos acercamos, que, que es realmente mágica. Es, es profundamente futbolera, lo voy a decir así, en el sentido de que quienes la rompen, quienes descollan, muchas veces son pibitos de veintipico de años, que vienen con un pensamiento lateral distinto. De hecho, es muy parecido al fútbol o al boxeo, quienes nos gusta el deporte. Y en ese sentido, cuando uno piensa que hay pibes con una capacidad terrible, porque es increíble, acá en Argentina no sabemos cómo pasó esto, porque no hay una política pública sólida, la cuestión familiar es bastante importante en pibes de sub-30. Eh, se vuelve un tema sustancial lo que, la afectación que generan los procesamientos. Yo, sin más, le quería pedir a, a los invitados en primer término que se presenten. Voy a, en esto, imitar el, el, el modelo de Agustín Frisera. Me pareció eh, muy pertinente. Y, y los quería invitar a... En primer término, reflexionar sobre qué les ha parecido esta experiencia, si tiene sentido esto de los encuentros regionales. Ayer fue un día súper enriquecedor. ¿Cuál es el saldo que ustedes se llevan de, de esto? Y después, sobre todo, preguntar nuevamente por las experiencias de cada uno de los países, porque hemos descubierto en el día de ayer en la mesa de trabajo que hay un grado de asimetría en materia de políticas públicas, en esta materia, en nuestra propia región, no estoy hablando de Estonia, eh, que es realmente alarmante y... Y nos hace falta esto. Muchos de los que tenemos contacto habitualmente, sea con gente de, del sector público, judicial o de poder legislativo, aprovecho que, que hay gente acá del Senado, cuando uno plantea problemáticas informáticas te dicen, no, bueno, pero eso es Alemania, eso es, veo que acá la gente de poder legislativo pone como cara sintiendo, digamos. Y, y muchas veces cuando uno va con un planteo diciendo, no, pará, te estoy hablando de la situación de Chile, de Bolivia, de Paraguay, de Perú quienes hemos estado en esas mesas de discusiones, hay como una, una reacción distinta cuando uno busca soluciones en la propia región. Entonces, sin más, yo quiero invitar a las autoridades en primer término a, a presentarse. ¿sí? ¿Querés que arranquemos por vos, Franz? Si tenés el micrófono, así vamos en este orden. Y, y un poco a reflexionar sobre lo que han sido estas, estas jornadas, desde ayer, discutiendo estas cuestiones. Y a contarnos un poco sobre lo que está pasando allá, después. Bueno, eh, gracias, muy buenos días. Eh, eh, agradecer la invitación de las organizaciones que han hecho posible este encuentro regional: ODIA, Democracia y Red, eh, Fundación Vía Libre, Indela. Y bueno, eh, mi nombre es Franz Rojas, eh, soy el responsable del Centro de Gestión de Incidentes Informáticos, que sería la institución pública encargada de ver el tema de ciberseguridad a nivel sector público. Depende del Ministerio de la Presidencia y es la Agencia de Tecnologías de Información y Comunicación, AGTIC como tal, la cual está establecida también por decreto supremo. Y bueno, vemos el tema de incidentes, vulnerabilidades. Eh, básicamente somos un CECIRT, eh, como se conoce en el ámbito eh, de seguridad. Y bueno, respondemos al tema de los incidentes, trabajamos en temas de, de vulnerabilidades. Y bueno, me parece eh, muy buena la, la iniciativa de que se promuevan este tipo de, de encuentros porque es importante mirar hacia afuera de cómo están trabajando los otros países en temas de ciberseguridad, cuál es el avance que han tenido. Ayer en la mesa que teníamos por la tarde fue muy productivo porque pudimos. Eh, eh, cada quien ha mostrado su problemática también, o sea, no todo está bien en, en la región, como se dice en temas de ciberseguridad. Hay, hay debilidades que hay que cubrirlas. Tanto con el tema técnico, ayer hemos hablado, por ejemplo, que hay bastante talento humano en el, en el tema de ciberseguridad, particularmente aquí en, en Argentina, cuando nosotros hacemos algún evento allá en, en Bolivia de ciberseguridad, de seguridad, bueno, siempre está la comunidad de, de Argentina, digamos, los, los profesionales, eh, algunos destacados, por ejemplo, Seguinfo, eh, ahí es ahí, un canal muy muy conocido que allá también lo siguen bastante, digamos, el tema de publicaciones, los eventos que se, que se, que se realizan. ¿no? Entonces, es, eh, tienen talento humano, eh, eh, eso, es, eso es un pro digamos en el tema de, de la sociedad, porque efectivamente habría que eh, explotar más ese talento humano para el beneficio, sobre todo, colectivo, de, de construir seguridad entre todos, porque no es solamente el actor principal, por ejemplo, el Estado, sino también es parte de la sociedad civil. Y obviamente ese tipo de acciones, ese tipo de iniciativas, van a, a fortalecer también un bien común, ¿no? El tema de la ciberseguridad, el tema de la protección de datos personales que está muy... Eh, es, es muy importante protegerla, ¿no? Porque hay brechas de, de, de datos, filtración de información, la doble extorsión que sucede, por ejemplo, con los ataques que se van produciendo a, a los sistemas, ¿verdad? Entonces, eh, es importante ese tipo de encuentros porque, obviamente, decía que es eh, mirar hacia afuera de cómo están trabajando en, nuestras, eh, en nuestra región Efectivamente hay iniciativas, por ejemplo, a través de la Organización de Estados Americanos, hay una que es CILT Américas, del cual también somos parte, digamos, como institución y efectivamente brindan este tipo de capacitaciones, el tema de, de asesoramiento, de, de asistencia técnica, que obviamente que sin la posibilidad de ese tipo de marcos de, de apoyo y cooperación no sería, eh, por ejemplo, viable a muchas de las iniciativas que se realizan en, en la región. Y como mencionaba, este tipo de encuentros eh, sirve mucho. Vemos, por ejemplo, cómo ha avanzado y cómo está avanzando Chile en temas de, de, de ciberseguridad, sobre todo en el marco regulatorio, normativo, que eso... Muchas veces cuando decimos, está escrito en papel, pero si le damos fuerza, si le damos una revisión, si se, si se pone en la actualización, si se identifican a los actores principales digamos, de, de, que esto, de que eso funcione, obviamente va a funcionar y no se va a quedar digamos, en, en, un, en papel escrito. Hablábamos de lo técnico, de lo normativo, cómo ambos se complementan digamos, para el tema de, la, de mejorar la ciberseguridad en, entre todos. Y bueno, más adelante me tocará presentar el tema de la, la experiencia de, de Bolivia. Tengo una presentación. Bueno, ahí voy a exponer un poco más, digamos, sobre lo que estamos haciendo allá en Bolivia en temas de ciberseguridad. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Eh, mi nombre es Gabriela Ratti. Yo eh, soy de, de Paraguay. Estoy en el Ministerio de Tecnologías y estoy a cargo del área de ciberseguridad y protección de la información, que es una especie de la, la autoridad en ciberseguridad en Paraguay. Eh, de mi área depende también el, el CERT-PI, que es el CECIR nacional, donde, eh, que eso eh, existe desde el 2012-2013. De hecho, estoy desde, desde, ese, desde ese tiempo estoy en esa organización, hoy, hoy al frente, eh, donde trabajamos desde, obviamente, reporte de incidentes, que, que es el servicio madre y el que alimenta toda la, la rueda, eh, obviamente también reporte de vulnerabilidad que bueno, después vamos a contar un poquito cómo, cómo lo lidiamos eh, entre otros servicios eh, justamente ayer nos comentaban o sea, que nos o sea, muchas veces se piensa que al ser una institución de gobierno solamente trabajamos con organizaciones gubernamentales y no, en realidad nuestros, nuestra organización, eh, nuestra, nuestro pool de clientes realmente es cualquier, cualquier organización paraguaya, cualquier persona paraguaya eh, y, y lo aprovechamos justamente en favor nuestro y, y bueno, y también obviamente lo que son las estrategias y, y políticas eh, nacionales de ciberseguridad también parten de nuestro ente. Eh, a nosotros eh, siempre nos es muy interesante participar de este tipo de espacios también eh, para aprender tanto de, de las experiencias positivas como también de las negativas. O sea, también es interesante ver a lo mejor cosas que hoy por hoy no son un problema en Paraguay, pero el día de mañana sí pudieran ser. Entonces también nos interesa a veces... Eh, escuchar las experiencias negativas, más allá de no solamente hacer catarsis, sino también saber aprenderlas. Bueno, buenos días a todos a todas. Gracias a las organizaciones que, que este, llevaron adelante este evento. La verdad lo celebro para el intercambio de experiencias acá con, con colegas de la región. Mi nombre es Gustavo Saín. Hasta hace unas semanas... Director Nacional de Ciberseguridad, creo que soy el único exfuncionario acá en la mesa, este, suelen pasar estas cosas. Eh, bueno, la Dirección Nacional de Ciberseguridad es un organismo que depende de este, la Subsecretaría de Tecnologías de la Información, de la Secretaría de Innovación Pública y Jefatura de Gabinete. Digo esto porque, primero, no es una agencia, ¿sí? como la mayoría de eh, los países que trabajan medianamente en forma seria este tema, no tiene el nivel de ejecutividad. Digo, siendo exfuncionario no se permite tener otro tipo de discurso, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es bueno. Vamos. Este, para lo cual, como dijo un político argentino, la única verdad es la realidad. Llegamos a una dirección con 12 personas, este, sin presupuesto. hasta o Café, te lo pago yo, lo pagaba, digamos. Este... Y tiene tres funciones básicas, de tener responsabilidades primarias. Una, lo que es elevar los estándares de seguridad de la información de todo el sector público nacional, todos los organismos del sector público nacional. La gestión de incidentes de seguridad informática, sabemos que se diferencia en lo que es un ciberdelito, puede constituirlo o no, pero es distinto, es diferente. Y la protección de infraestructuras críticas de información a nivel nacional. Yo después no, no quiero contar todo, pero creo que después en la mesa, ahora estamos más en la etapa de presentación, este, y bueno, llegamos en febrero de 2020, la gestión duró dos años y medio, breve pero intenso porque apenas llegamos, nos sentamos cayó la pandemia ¿no? Este, y había que empezar de cero en muchas cosas, así que no me voy a extender demasiado para que se presente el colega y después iremos charlando en el transcurso de, de la jornada gracias muchas gracias, buenos días a todas y a todos gracias por la invitación mi nombre es Daniel Álvarez, sigo siendo funcionario público. Eh, soy el coordinador nacional de ciberseguridad, asumí hace menos de un mes, o sea, un poco, un poco más de un mes. Y eh, en el caso de Chile, nosotros estamos, somos un, estamos en un proceso de, de construcción de institucionalidad. El, se, se diferenciaron las áreas políticas de las áreas de gestión de incidentes eh, yo trabajo para el Ministerio del Interior y desde ahí estoy a cargo de la coordinación política en materia de ciberseguridad lo que significa que te llevo la relación con el Congreso, con el Ejecutivo y la coordinación interministerial presido el Comité Interministerial de Ciberseguridad que ayer les comentaba en el foro fue la instancia que diseñamos en el año 2015 cuando asumió la Presidenta Bachelet en el segundo mandato nosotros ya tenemos como reinados, eh, en el cual luego un diagnóstico jurídico, ante la pregunta ¿quién es el responsable legal en materia de ciberseguridad en el Estado chileno? La respuesta fue un poco disímil. Primero, muchos, y cuando tienes a muchos responsables de algo, nadie es responsable. Y segundo, si uno iba como a la regulación de derecho público al core de las leyes orgánicas institucionales, Claro, esto evidentemente era un tema de competencia del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa compartida con el Ministerio de Relaciones Exteriores por la dicotomía seguridad interior, seguridad interior, pero como ustedes saben, es una dicotomía que en sí da un poco lo mismo, o sea, o es relevante para después, no para, el, no para la gestión misma. Así que al final, la presidenta Bachelet en su momento decidió crear un comité interministerial de coordinación política. Y ese comité tiene básicamente tres misiones. La primera fue asesorar al presidente de la República es una comisión asesora presidencial. Y segundo, proponer la política nacional de ciberseguridad que ya se hizo. Nosotros tenemos una política nacional de ciberseguridad vigente desde el año 2017. Su mandato termina en el año 2022 y mi responsabilidad hoy día como coordinador nacional de ciberseguridad es evaluar la implementación de la política que es un proceso que ya comenzamos y el inicio del proceso de planificación primaria me encanta esa, esa terminología de la capacidad estratégica del Estado en de ciberseguridad para el periodo 2023-2028. ¿Y por qué lo digo así? Porque afortunadamente hay una cuestión que no pasa mucho en Chile y, y, y esto es algo que conversamos en su momento, tampoco pasa mucho en la región. En materia de ciberseguridad nosotros logramos transformar el instrumento de planificación primaria, la política del año 2017, en un instrumento de política de Estado. Cuando el presidente, la, la, la aprobó la presidenta Bachelet en el año 2017, el presidente Piñera dos lo, lo ratificó, pero se continuó implementando y el programa del presidente Boric es la implementación robusta de la política. Por lo tanto, logramos que este fuera un proceso transversal y una de las cuestiones que conversábamos también eh, ayer y que, que es uno es como es mi mensaje principal para el proceso de discusión política en materia de civil seguridad es que este tiene que ser un diálogo multinevel, multipartidario, múltiples partes interesadas donde lo técnico, lo político, lo regulatorio, lo académico confluya y donde hay que buscar objetivos comunes. Si ustedes me preguntan el, el, el, el éxito de la estrategia chilena, éxito teórico, estamos en, el, estamos en un proceso, fue porque el documento Política Nacional de Ciberseguridad es un documento que tiene muchas padres y madres. Entonces la gente lo siente como propio y la gente lo defiende como propio. ¿Ya? Y eso yo creo que ha sido fundamental para esta continuidad. Y lo que nos toca ahora es, eh, y, pero eso lo podemos hablar más adelante, es consolidar el diagnóstico y la propuesta que hizo la Política Nacional de Ciberseguridad en una ley marco de ciberseguridad que es lo que estamos discutiendo hoy en el Congreso y podemos hablarlo en la siguiente ronda. A ver, yo quisiera arrancar por el final porque eh, creo que en la mesa que tuvimos ayer con distintos actores, había gente de, de sindicatos vinculados al sector informático, distintas organizaciones civiles y demás. Hay un tema que siempre surge en este tipo de mesas, eh, con este tipo de temáticas, que es una a, a mi gusto es una falsa dicotomía, una falsa tensión entre lo técnico y lo político. ¿sí? Sobre en qué nivel se tiene que dar la discusión o de qué forma llevarla. ¿no? Y a mí me parece muy interesante, Daniel, lo que vos contabas de la, de la experiencia chilena, porque también recuerdo que, Gabriela, vos contabas que cuando vení, vos estás en el cargo hace mucho tiempo, cada vez que venís a Argentina, cambiaron la persona, cambió la dirección, cambió el ministerio del que depende, con quién se tiene que juntar. Eh, que, que Gabriela nos relataba en confianza decía, en un momento llegué a confundirme al punto de decir, ya no lo intento, digamos, eh, saber dónde va a estar ciberseguridad en el Estado argentino. Entonces, viendo esta... Esta cuestión me parece que tiene valor decir que estamos discutiendo esto en la Facultad de Derecho. porque esto es claramente derecho administrativo, le llamamos a lo que es el organigrama del Estado y demás. Mi pregunta sería, Daniel. La pregunta es, antes de, en la experiencia chilena, antes de llegar a este documento de, que fue primigenio, ¿no? Vos marcabas el documento de políticas públicas, documento nacional de políticas públicas en materia de ciberseguridad y que decías muchos padres, muchas madres, sí. ¿Cuál fue el espacio, el caldo de cultivo para eso? Es decir, ¿hubo una política pública de designar previamente a eso una autoridad, una persona que fuera el responsable de convocar a los multi-stakeholders y demás? ¿Quién encabezó ese proyecto de buscar padres y madres? Mira, el, estamos hablando del 2015. Y el 2015 en América Latina, eh, yo sé que esto genera las que mueren mucha gente, solo hablábamos de Infosecurity, no hablábamos de planificación política, solo hablábamos de seguridad informática. Y este era un problema técnico afortunadamente superamos ese Estado. No es, que, no es que lo técnico no importe, lo que pasa es que lo técnico surge en un carril, pero tú tenés que meterle política a esto si quieres que se transforme en una preocupación de un Estado. Y, y, en, y en esa transición, lo que nos pasó en el 2015 es que en realidad no había mucha masa crítica. Todos éramos pobres. Por lo tanto, la posibilidad de ser madre y padre no era muy real. Por lo tanto, lo que se hizo fue un proceso paralelo, en el cual la decisión de crear el comité fue también piensen que si le dábamos esta asignación al Ministerio del Interior únicamente, como el primero de la familia, como el primer ministro, como, lo, como el rol que suelen cumplir en gobiernos como los nuestros, son ministros que se hacen cargo de seguridad pública, crimen organizado, terrorismo, conflictos políticos. Meterle ciber ahí era destinarlo al fracaso. Y en, y en defensa, eh, para países que venimos de dictadura meter un tema de ciberseguridad en el sector de la defensa era incorporar un factor que probablemente iba a provocar más costos que beneficios. Cuando se crea este comité interministerial, se crea lo que se llama la Secretaría Ejecutiva del Comité Interministerial, que si bien formalmente se radicó en defensa, yo trabajaba para defensa en ese tiempo, eh, liderando este proceso, lo que sucedió es que hicimos que el proceso participativo fuera simbólicamente en el edificio que está al lado de la moneda, que es un edificio civil. Ah. ¿Y por qué les menciono esto? Porque nosotros hicimos audiencias públicas. Al principio no sabíamos muy bien a quién invitar. Estamos hablando de 2015 de nuevo. O sea, yo les hablaba de ciberseguridad y me mandaban a hablar con el chico de soporte del ministerio. A mí me tocó la responsabilidad de ir a hablar ministro por ministro, de explicarle, esto es política, necesito a alguien que sepa de regulatorio, que ojalá sepa de tecnología, que vaya acompañado con un personal de perfil técnico, por supuesto, pero es política. Y ahí tuvimos, tuvimos suerte del fondo, porque abrimos este canal de participación pública mediante audiencias públicas todos los jueves de 3 a 6 de la tarde, que fueron eternas. Imagínense transcribir esas sesiones. Pero también utilizamos una metodología que les entregamos un documento de provocación y lo que esperábamos eran comentarios a ese documento. Por lo tanto, después el proceso de consolidar, si bien fue un poco gótico se los resultó y un resultado no esperado de ese proceso es que se creó una pequeña comunidad. Y cuando, y cuando terminamos esa parte del proceso e iniciamos el proceso de consulta pública, que por ley en Chile es obligatorio, nosotros nos sorprendíamos. Yo esperaba cinco comentarios. Además la consulta pública por un tema de timing quedó programada en febrero. En Chile febrero febrero no, está cerrado. Aparentamos que trabajábamos, aparentamos que alguien quedó en la, casa, en la oficina, pero en realidad, si no lo viste en enero hay que conversarlo en marzo. Pero por timing y por programación quedó programada la consulta pública en enero y nosotros lo dijimos, con suerte cinco comentarios van a llegar. Nos llegaron 500. Durante muy poco tiempo pasó que se creó esta comunidad y tuvimos mucha, mucha recepción, pero, pero fue un espacio creado ad hoc. De hecho, hasta el día de hoy nosotros no tenemos institucionalidad en ciberseguridad. Recién el proyecto de ley. Nuestro fracaso, como gobierno de la presidenta Bachelet, es que nosotros alcanzamos a tener un año para hacer el diseño de la institucionalidad. No lo logramos, no, no logramos acuerdo político. No. El acuerdo político llegó hasta la política. Después, más allá, porque esto implicaba a Lucas, implicaba generar una institucionalidad que había que decidir de quién dependía. Y en ese tiempo la discusión entre Interior y Defensa todavía era una discusión fuerte. Ya, el, el, el, y hasta el día de hoy, si yo converso con ex ministros o con autoridades de la época todavía te dicen, ya, pero ¿dónde está esto? ¿Esto es seguridad interior o seguridad exterior? Y, y mi respuesta es como, da lo mismo, no importa. Eh, eh, si, si, si yo para hacer gestión de un incidente tengo que tomar como antecedente para definir quién se hace cargo, si es que viene de adentro o viene de afuera, bueno, el incidente ocurrió, fue, desaparecieron mis bases de datos, cayeron mis sistemas, no es un valor relevante. En cambio, hoy día esa conversación está mucho más clara. Hoy día hay decisión política, transversal, de que se necesita una Agencia Nacional de Ciberseguridad. El presidente Piñera presentó un proyecto al final de su gobierno, también tuvo el mismo problema que nosotros, de que le costó mucho en la interna resolver la tensión de quién se hace cargo. Y yo creo que es una pregunta que hay que hacerse de manera transparente, totalmente transparente. Y presentó un proyecto que define la creación de una agencia civil, con un cierto nivel de autonomía política y técnica. Se relaciona con el Presidente a través del Ministerio del Interior, pero en realidad sigue subsistiendo el Comité Interministerial para el solo efecto de aprobar, por ejemplo, los planes de infraestructura crítica de la información, que como afectan a muchos sectores, no puede ser una decisión unilateral de un jefe de servicio. Hay que meter un componente político ahí. Y lo que esperamos ahora es que el proceso de discusión legislativa sea un proceso donde avancemos nuevamente con los consensos políticos que hemos sido capaces de crear. Si tú me preguntas en el panorama legislativo chileno la posibilidad de que el proyecto de ley de marco de ciberseguridad con las adecuaciones que como gobierno le vamos a incorporar ahora salga, es alta. Pues hay consenso político. Y, el, y ese consenso político es transversal. Nosotros tenemos un régimen de, de tres cuatro grandes partidos. Y, y hay que aprovechar esa circunstancias. Yo creo que estamos en una buena posición para tratar de sacar esa iniciativa y ahí contaríamos con institucionalidad. Ver, yo agrego algo que manifestaste ayer que me pareció me quedó guardado en la mente. Eh, relatabas que en este proceso, de que no se sabía si era defensa interior, ustedes salían a buscar gente que quiera fondear esto y que vos relatabas charlas con gente de, eh, del ejército o, o, eh, el alto mando, digamos, no me acuerdo el nombre. Y contabas una. una me quedó para todavía, creo que decías: Yo les voy a explicar, estos son dos tanques Leopard, lo que estoy pidiendo de presupuesto. Porque había un relato que hacía Daniel que era súper interesante, que es cómo comunicar la relevancia de esto a gente absolutamente ajena a la cuestión informática, pero que también le cuesta ver la materialidad de cuánto es un costo y demás. Entonces, eh, hay una gran experiencia eh, en lo que ha pasado en Chile, no solamente desde lo político y los concesos, sino también desde lo comunicacional, me parece, en materia política. Poder comunicarse con las autoridades y poner esto en valor. Eh... Mira, ahí hay un ejercicio interesante que es que el... No podemos seguir hablando de ciber como una, con tecnicismo, porque provoca un rechazo automático. O sea, el, yo hoy día no debería estar aquí. Nosotros el lunes sufrimos la mayor brecha de seguridad en la defensa nacional, tuvimos un hackeo masivo, perdimos 200, ya no sé, 380 gigabytes de correo electrónicos con información secreta, confidencial. Yo debería estar en Santiago. Hay comité de crisis en Santiago hoy día por esto. Eh, y yo estoy aquí con ustedes. Eh, Muchas me gracias. súper agradable el, el, el, estar acá. Eh, pero cuando yo hablo de lo técnico, cuando yo salgo jerga técnica, pierdo la autoridad. Mm. Y esto ha pasado siempre. Yo soy profesor de Derecho. Soy profesor de la Chile en de Derecho. Y, y rápidamente aprendí que la jerga técnica ahuyenta más que convoca. Por lo tanto, esto hay que transformarlo en problemas o asuntos que las autoridades puedan comprender. En un, sentido, en un sentido didáctico. Yo ayer les hablaba de la función didáctica del derecho. Que la olvidamos a veces. Cuando yo le tengo que explicar a una autoridad política que una afectación, una brecha de seguridad que implique, por ejemplo, una extracción de datos personales de salud, no tengo que explicarle que la ficha clínica es un dato personal. No, tengo que decirle a que hay afectación de derechos de las personas. Desde la filtración... Hay responsabilidad estatal, desde la filtración hay exposición, exposición de vía de información que puede afectar, dañar o, afecta, o, o limitar el ejercicio de derechos. Y eso se entiende. Cuando tengo una extracción de datos del sector militar tengo que explicar que la pérdida de información por un hackeo me significa que mi plan de adquisición de material bélico va a estar expuesto. Y eso es un problema estratégico. Tengo que hablar un lenguaje común. Y, y, y, y cuando ya llegamos a las lucas, que siempre es el problema práctico, ya pongámosle presupuesto a esto... El comentario que hacía ayer era que, bueno, esto cuesta un Leopard, cuesta un sistema de misiles de un F-18, cuesta la puntita de una fragata. No sé cómo se llama. Yo les decía barco y me se alojaba mucho con eso. Pero, porque tampoco hablamos de esto, esto tampoco requiere gran inversión. Si uno lo compara con defensa, ¿cuál es el presupuesto argentino en defensa? Es un, una jurisdicción del presupuesto, está en crisis hace muchos años. La, pero, tijera, la tijera entra, ahí es un lugar que nadie se queja. Pero, pero incluso, si yo tomara, yo les puedo tirar, así, sin saber el número, les digo con el 0,5% del presupuesto de defensa pueden quedar con las mejores capacidades en CIBER. Porque comparativamente hablando el costo de la defensa cinética no se compara con el costo de la defensa CIBER. No hay punto de comparación. No, no. Bueno, ahí por eso, comunicacionalmente hay que traducir esto al lenguaje que puedan comprender autoridades políticas que tienen múltiples responsabilidades y que, y que la jerga técnica los lo, bloquea. Que es súper humano. Si uno no entiende de algo, toma distancia. Pasa bastante en el derecho también eso en la práctica de litigio. Y Gustavo, te quería preguntar a vos, no sé, vos acabas de dejar el cargo, eh, así te presentaste, pero venís de una gestión histórica. O sea, lo que dijiste vos para mí es, te hiciste cargo de una dirección de ciberseguridad en un proceso de digitalización forzado en medio de una pandemia. Eh, que eso va a quedar en, el, en la historia nacional para mí. Pero mi pregunta es, habiendo estado adentro de de este monstruo administrativo que es el Estado argentino con su caos, con su superposición de competencias, con la típico, los típicos problemas que tenemos en Argentina cada vez que asume un gobierno, cuento esto para quienes no viven del derecho, cada gobierno saca una, una, una ley de ministerios propia, cada gobierno que llega replantea el organismo administrativo con las misiones y funciones específicas y demás. Habiendo vivido eso, todo lo que es su de competencias, viendo esto de la experiencia de Chile... ¿Cuál es tu análisis de la situación actual respecto a cómo están hechos los diseños institucionales en esto? Y después, ¿cuál es tu análisis respecto a cuáles son las prácticas técnicas que tenemos hoy en día? Yo creo que hubo, y voy a decirlo porque era yo el director, avances. Eh, sinceramente, no, sinceramente, yo planteé todo el paraguas en el cual, en el contexto, como decía antes, la única verdad de la realidad, nosotros empezamos, y la pandemia. No hay marca que por bien no venga, dice mi abuela, y la pandemia ha puesto a la ciberseguridad en otro, en otro nivel. Hace poquito en el panel anterior hablaban de filtraciones de datos. Yo era miembro de un ministerio hace, bueno, hace muchos años, este, otro ministerio que fue víctima de un ransomware en el año 2018, se vio comprometida a muchísima información y ni siquiera se hizo público. De hecho, también hay una mayor responsabilidad, no solo de los medios de comunicación, sino de la propia sociedad, del valor de la protección de los datos personales. Hoy puede ser tapa de un diario. Y eso tiene un costo político, y al tener un costo político, las autoridades políticas les prestan más atención. Y eso es una ventaja. Y la pandemia ha puesto sobre el tapete la necesidad de políticas de ciberseguridad. Pero igual vamos a hacer una diferencia entre lo que es seguridad informática o seguridad de la información. Ciberseguridad, quizás un concepto más amplio, incluye delitos, protección de datos personales. O sea, me parece que pese a que debería haber una agencia nacional de ciberseguridad, están bien claros los roles de todos los organismos. En Argentina hay un Comité Nacional de Ciberseguridad, que es un comité asesor que lo integran varios organismos. La verdad, históricamente no se ha avanzado mucho en cuanto al diseño de políticas. Está el Ministerio de Justicia de la Nación, está el Ministerio de Seguridad, obviamente la Secretaría de Innovación Pública, donde está la Dirección Nacional de Ciberseguridad, la Secretaría de Asuntos Estratégicos y Cancillería Argentina. Este, todo lo que sale de ahí, en teoría, lo tiene que aplicar la Secretaría de Innovación Pública, ergo la Dirección Nacional de Ciberseguridad. El primer problema que... Me antes, prepandemia, que nos encontramos es explicar que la Dirección Nacional de Ciberseguridad no maneja la seguridad de la información de los organismos, por lo menos del sector público. Explicarles, uy, mira, pasó esto, ¿qué pasó? Yo qué sé, para qué hablo con el organismo, digamos. Sino ele, trata de elevar los niveles de ciberseguridad con políticas públicas y garantizar y verificar su cumplimiento. Lo único que había cuando llegamos era una ley perdón, una resolución que establecía un modelo de seguridad de la información del año 2015, que era un choclazo larguísimo, mucho, no era agnóstica, debería ser agnóstico para que cada organismo pueda adaptar sus políticas de seguridad de la información, y que nadie verificaba el cumplimiento. Se supone que era de cumplimiento no, y nadie, no había sistemas que controlen eso. Entonces lo primero que tuvimos que hacer, no fue lo primero, lo primero fue la creación de un nuevo SART, crear una norma y la verdad lo hicimos como, como yo, basado, no inventamos nada. En ISO 27001, 27002 y estándares NIST con el mayor nivel de ejecutividad, sacó, salió el jefe de gabinete de ministros sacando requisitos mínimos para la, las políticas de seguridad de la información en el sector público nacional. Fundamental, porque administran los archivos y bases de datos de, este, con datos personales de los ciudadanos, ¿no? los organismos públicos. Y lo sacó el jefe de gabinete, que es como un decreto para administración pública acompañado de algo que tampoco existía, un registro de puntos focales. Que cada organismo tenga un punto focal, un enlace con la Dirección Nacional de Ciberseguridad que vaya notificando su plan de cumplimiento de esa norma. Solamente dos países de la región lo tienen, por lo menos en este sentido, para el sector público nacional, que es Ecuador-Argentina. y Eso también me parece que es para, para destacar, basado en normas ISO. ¿no? Entonces, la discusión que planteamos es, a ver... Hay un problema, que es el gran problema del sector público, y creo que todos no vamos a coincidir en la mesa, que es el tema de los recursos. No talento humano. La verdad que encontramos con esta red de puntos focales, hoy 120 puntos focales que antes no existían una comunidad ciber. No talento humano, pero sí recursos para el cumplimiento de la ley. Entonces la discusión interna que nos dimos nosotros es, ¿hasta dónde le vamos el estándar? Sabiendo que el Estado es muy disímil. Vos tenés una FIP, una ANSES, que puede, va a cumplir una norma ISO, y otro organismo más pequeño, des concentrado, descentralizado, que no va a llegar. Entonces, ¿hasta dónde le vamos? ¿A un 6 o un 8? ¿No vamos a a un 8? Y la repercusión que nosotros la experiencia nos dio de gestión es que che, las áreas de sistemas acá, porque primero se lo encajan a las áreas de sistemas, ¿no? porque creen que es un problema técnico, pero es una política como cualquier otra política de una organización. Digo, ¿nos van a...? nos van a... No, fue sumamente bien recibida, porque antes iban a sus autoridades políticas y le decían, mira, por temas de seguridad de la información, yo necesito esto, esto, y esto. Bueno, no pasó. ¿Nos atacaron? No, no pasó nada. Bueno, listo. Ahora va con una norma, dice, mira, tenemos que cumplir esto. Es distinto. Entonces, por más que sepan que no van a llegar, les sirvió de, o sea, digo, este, en, la, en la práctica para decir, bueno. Y nosotros hicimos sabiendo que organismos que a nivel presupuestario, por más que tenga la voluntad de cumplirlos, no van a cumplir. Pero sí tienen el estándar alto para ir a pedir recursos. Entonces lo pensamos estratégicamente. Este, y me parece que es positivo. Y hay una comunidad ciber. Hay muchísimas cosas que hicimos más. Abrimos el el juego a, a la sociedad civil, hemos trabajado con Vía Libre, hay mucha gente acá, de, de, gente de la academia, este, creamos una carrera para las áreas informáticas en alianza con sindicatos, con becas, en los becas 50 personas, la Universidad Nacional de Plata, en la edad una justamente con la Fundación Sadowski, este, y, y eso no existía, triplicamos la oferta de cursos en INAP, el INAP es el Instituto Nacional de la Administración Pública, y fortalecimos lo que es el SART, cuando llegamos había, un, y no me voy a extender mucho más, algo, un engendro medio raro, que era Isic cert que era Infraestructuras Críticas y CERN. No, no sabíamos bien qué hacía, pero de Infraestructura Crítica no hacía nada. Digamos, ¿no? Y cuando nombramos un nuevo coordinador, que fue lo primero que hicimos, porque justo cayó la banda y sabíamos que inevitablemente iban a incrementarse la cantidad de incidentes informáticos en la administración pública, cuando se fue el anterior coordinador con su notebook, se fue el CERT. En esa notebook. Eso era el CERT. Digamos, ¿no? No había procedimientos, protocolos de actuación, no había absolutamente nada. Tomamos gente, generamos de a poco nuevos procedimientos de actuación, protocolos, no había nada, manuales, tampoco inventamos nada. Hay organismos internacionales que recomiendan esta cosa, solamente la voluntad política, a veces más de abajo para arriba que de arriba para abajo, este, pero se creó. Y aumentó, no había informes de estadísticas, hay informes anuales, entre 2020, 2020 y 2021 un 261% más la gestión de incidentes este, pero dicen una dice la pandemia hay que saberle los datos Ahí, en el panel anterior decían y hablaban de que efectivamente la FECI que es la unidad fiscal en ciberdelito aumentó un 360% la cantidad de denuncias es cierto, estamos en un país federal la FECI atiende determinado tipo de delito de la ley de delito informático 26.388 entre una de ellas los fraudes y estafas pero hay que, como buen sos que vengo de las sillas sociales saber leer ese dato porque la mayoría de las fraudes de estafa están basadas en campañas de phishing y las campañas de phishing antes de la pandemia este, eh, generalmente vos notificabas al banco y te devolvían rápidamente el dinero porque eran muy pocos los casos y eran, lo consideraban una fuga de negocio yo prefiero devolverte dinero antes que invertir en seguridad de la información en mis plataformas entonces ahora el banco qué hace te pide la denuncia judicial por eso se incrementaron las denuncias y ahí hay una, un factor una variable que hay que tener en consideración del por qué se incrementaron este tipo de delitos. Lo mismo con los incidentes informáticos. Los medios dicen, crecieron 261% de los incidentes informáticos y las principales víctimas son los organismos del Estado. No, el ser atiende, porque ahora tienen la obligación los organismos del Estado de reportar los incidentes, principalmente al Estado, al privado, no, no van a venir a pedir asistencia a nosotros. Entonces, hay que también ver el contexto en el cual se dan estas cuestiones. No me quiero extender mucho más y darle lugar a los, a los colegas después seguimos con el debate. No, está buenísimo. Eh, de hecho, eso que vos relatás de la denuncia, eh, muchos sabores decimos el síndrome de los seguros de autos. Que es eh, los robos, te roban la billetera, no, no, no lo denunciás. Te roban el auto, lo, lo vas a denunciar porque crees el seguro. Es decir, la, la mayoría de los, de los delitos no se denuncian. Sino... Pero, sabes qué? Me, me surgía una, una duda. Vos en tu gestión justamente trabajaste con el tema de reporte de vulnerabilidades, de creer que haya una política por parte del Estado en esto. ¿Y sabes qué pensabas en relación a lo que decía Daniel? Que Daniel contaba un poco el proceso político allá de hacer comunidad. ¿sí? Me gustó muchos padres, muchas madres. Y que vos también mencionaste a la comunidad acá, a Fundación Vía Libre, trabajar con SADOS, que más todas las organizaciones. Yo entonces quería preguntar por esta normativa de reporte de vulnerabilidades que ustedes tuvieron, que inclusive desde el derecho, una duda que tenemos, porque todavía no pasó el caso, nada, te cuento, es qué pasaría si una persona reporta vulnerabilidades ante el organismo, pero al mismo tiempo, un funcionario disco, lo pongamos un subsecretario un secretario, plantea la denuncia porque dice, no, yo igual denuncio al tener sistemas que lo reporta. Entonces, con un conjunto de amigos penalistas, decíamos, ojo, que, o, que la norma de SAIN puede parecer ornamental, pero yo como abogado te la defiendo a muerte, que tengo una habilitación legal especial, es decir, que no puede haber delito porque hay una habilitación. Entonces, en este sentido, la coordinación con respecto a lo que es esta diáspora, esta balcanización de las áreas técnicas, es como una empresa que te pusiste al hombro y... ¿Cuál es tu experiencia en esto de armar comunidad, de ver hacia adentro del Estado, no hacia las comunidades, esta idea de generar de abajo hacia arriba, como vos dijiste? Primero decir que, no, con no la verdad, hay un proyecto de un protocolo de denuncia de vulnerabilidades, un expediente abierto, que no está a la, a la sujeto este, a... es un protocolo de denuncias para el Ser. No es lo mismo que una legislación, está la figura penal y demás. El Ser, cuando llegamos tampoco tenía página web y hoy... Decirlo, quizá un problema comunicacional o demás, el ser acepta denunciar de vulnerabilidades. De hecho, con Beatriz hemos tenido diálogo y la comunidad Infosec nos ha llamado a nosotros y nos han aportado información y nosotros rápidamente nos comunicamos con la organización. Celebramos este dato en fuga porque todo aporta y la verdad son todas organizaciones amigas, pero efectivamente la Dirección Nacional de Ciberseguridad no es el Estado, es tan disímil como lo que vos señalás, este, pero se aceptan de vulnerabilidades. Eso hay que decirlo. Y trabajamos también y es fundamental trabajar con la comunidad ciber. Pero te voy a contar una anécdota que es muy interesante. Es el Estado es mucho más complejo cuando uno lo veía adentro. Porque a veces, voy a contar una anécdota sin dar demasiados nombres, hay una aplicación oficial que tenía muchas vulnerabilidades, heredada de la gestión anterior, a la cual este, salió un domingo una, un artículo periodístico describiendo esas vulnerabilidades en la voz del interior, creo. Domingo, se vende más el diario. Y demás con una serie de detalles que mostraban esas vulnerabilidades de una aplicación muy utilizada. Entonces, en un área jurídica determinada, viene y me dice necesitamos que nos ayudes a, a armar la denuncia penal. Entonces Yo pregunto y le digo, ¿qué denuncia penal? ¿Por qué? No, al periodista. Es que es una, es una reacción automática. No, no, te, con este ejemplo yo te voy a graficar, año 2020, te voy a graficar cómo funcionan a veces las cosas y por qué hay gente que no entiende esto. ¿Qué denuncia penal? Y Pero acá hackearon el sistema, tenían que haber entrado para ver todo esto. Mira, le digo, primero... Este, se te, lo hablé en términos políticos para que entiendan, se te va a venir todas las asociaciones de libertad de expresión <risa> encima porque estás <risa> de un periodista, ¿no? De un multimedia, lo, le, lo digo concretamente en términos llanos. Segundo, en Estados Unidos se les paga a las personas que reportan vulnerabilidad, la, la, la, la, conf, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos paga a los que detentan vulnerabilidades a los sistemas este, informáticos. Y las empresas, los gigantes de Internet también, le digo... Me parece que no, no nosotros se tán, por suerte desistieron, entendieron la idea y no este, realizaron la denuncia penal, pero digamos, es desconocimiento también. Y digamos, y no hay uno, una, una. Nosotros, cuando apenas llegamos, presentamos un proyecto de gestión de una agencia, una ley marco de ciberseguridad, que contemple esta ley marco. Si está en una ley, es bien claro. Y es cierto, y es verdad, que, y esto es una cuestión cultural de Argentina, somos poco apegados a la ley. Pero que haya una ley ya es un avance. O el mismo político que dijo la única verdad de la realidad dijo, ¿cuál es una mejor negociación? Un 50% ahí, pero el otro 50% no, pero yo me quedo con otro mejor 50%. Es, si tenemos la ley del 2000, del 2000 y la que ahora es mejor, por más que allá falla, vamos para mejor. Porque es cierto, a veces en político uno dice, no, si no voy al 100% no lo saco. Bueno, a ver, a veces hay que ir avanzando de a pasos, ¿no? La famosa falacia de Nirvana. sabes que me quedaba pensando en lo de la legislación? que Ayer cuando Gabriela contaba la experiencia en Paraguay, eh, hubo un momento que todos nos quedamos maravillados con la experiencia allá, que es en el marco normativo de ellos, corregime Gabriela si, si no comprendí correctamente, vos hablabas de que la norma habla de ecosistema y que eso te permitía a vos los reportes, no solamente trabajarlos dentro del sector público, sino inclusive del sector privado, y que eso había sido una llave, no sé si puedes contarnos un poco de esto que trabajamos allá en la mesa porque era una experiencia que todos nos quedamos como eh bueno eh, en Paraguay o sea, obviamente hay que entender que probablemente nuestra situación o sea nuestra cultura también a lo mejor es un poco diferente Hoy somos un país más chico eh, yo particularmente soy de la teoría que las cosas se pueden ver como ventaja o desventaja yo trato de ver cómo puedo usar esas cartas a nuestro favor eh, nuestra estrategia ha sido bastante diferente incluso a la que ha comentado Chile me alegro que o sea, pueda haber países que puedan tener ese nivel de madurez desde la política, bajar a, lo, a la operativa. Nosotros lo hicimos al revés: desde lo operativo, desde lo técnico, desde lo ahí, chiquito y, y, y calladito, ir elevando el nivel de madurez a, no a un estado perfecto, por supuesto, pero, pero un poco más. Eh, en, en Paraguay las iniciativas surgieron en el 2000, después que ejecuten en el 2011, una persona, un funcionario, había participado de un taller de la OEA donde se hablaba de cecir que todos los países tienen que tener un cecir y dijo, mira, Paraguay no, cuando volvió del viaje, bueno, Paraguay no tiene cecir eh, Lo escuchó otra persona y dijo, bueno, no, pero no, no vamos a poder tener nunca, porque no vamos a tener nunca un presupuesto para eso, sí, yo seguridad, que en el 2011 en Paraguay, nada. No. Eh, lo escuchó una persona que, también un poco con la filosofía mía, de bueno, vamos a ver qué sí podemos hacer. Se fue a buscar pasantes gratuitos en la facultad a ver si alguien se animaba a trabajar gratis. Yo levanté la mano en ese momento porque, no tenía, porque sonaba interesante y así surgió. O sea, se, se creó el, el CERT, sin personas todavía, más que yo y tres pasantes más que nos animamos en ese momento, pero se fundó. No se fundó en la ley. O sea, no, ¿Qué ibas a hablar de ley de algo que ni siquiera tenía cómo sostenerse financieramente? Pero... Eh, cuando años después, eh, de hecho, un año después hubo la posibilidad de ya tener, aunque sea el contrato para alguna persona, se hizo. Y ahí sí ya empezó a funcionar el CERT. Empezamos con un sistema de gestión de incidentes, que no es otra cosa que un sistema gratuito, que estoy seguro que, que acá en Argentina lo, lo conocerán. Y de hecho, es el que sigue funcionando hasta ahora. O sea, tenemos estadística de los reportes desde el 2013 hasta ahora, sin que en ese momento siquiera, eh, de hecho, o sea, si nos poníamos legalistas y a mirar la ley... Realmente esa institución donde se fundó el CERT no tenía las atribuciones legales para atender incidentes. Había una sola frase digna donde uno se puede agarrar. Lo hicimos de recontra dura. Nadie se fue a la cárcel por suerte. <risa> Tampoco nadie se puso a cuestionar mucho de por qué se estaba haciendo. Porque estaba funcionando. Era un servicio que no le costaba nada a nadie. Bueno, más que un salario. Eh, no generaba daño. Al contrario, era un servicio gratuito que caía de arriba. Ahora, cuando años después eh, ya dijimos, bueno, eh, hay que tener una estrategia nacional, entonces fue mucho más fácil trabajar sobre algo que ya existía ad hoc, eh, con sus luces y sus sombras. De seguro que si miramos cómo como, como atendíamos en ese momento los incidentes, sí, nos da un poquito de vergüenza, pero, pero gracias a eso hoy, hoy sí, ya tenemos estructurado, ya tenemos procedimientos. Eh, en Paraguay también, o sea... Si bien no es que se reestructura totalmente el, eh, las instituciones eh, en el cambio de gobierno, sí es cierto que en los cambios de gobierno siempre hay alguna institución que se fusiona con otras. Siempre, siempre hay eso un poco en Latinoamérica. Eh, en nuestro caso, era la, cuando se creó el era la, la Secretaría Nacional de Tecnologías, eh, y justamente estaba ahí siempre un debate de no, esto debería ser un ministerio, debe ser más importante... Entonces dije, bueno, si, si se va a crear un ministerio, significa que se va a tocar la ley. ¿Y, ¿Y qué tal si ponemos ciberseguridad como eje? ¿Quién se va a negar, sobre todo en un plano más técnico, de poner más ciberseguridad en una ley que ya se está redactando? Y así se puso, o sea, y gracias a eso ahí se estructuraron las atribuciones que sabíamos que debía tener, porque claro, ya veníamos cinco años trabajando sin ese marco legal. Pero ya habiendo aprendido qué es importante, qué debe figurar, y justamente ya teníamos esa comprensión de que primero, por más de que sea una institución pública, el gobierno perdón, no es dueño de la ciberseguridad, ni, ni puede, o sea, así como en Argentina y creo que en todos los países del mundo, no hay una institución que administre todas las redes y sistemas del Estado. Eh, entonces, eh, obviamente va a tener que tener un modelo de gobernanza descentralizado. Eh, entonces, bueno, ahí establecimos como objetivo y como atribución ya de esa institución eh, una frase que, que hasta no molestó a nadie, ¿verdad? O sea, nadie del sector privado tampoco entró a decir el Estado se está metiendo conmigo porque pusimos algo eh, como construir un ecosistema digital, confiable, resi eh, resiliente, entre todos los actores que forman parte del ecosistema digital. Por supuesto, ahí entra todo. Ahí nos da la posibilidad de, por ejemplo, recibir incidentes de parte de personas del sector privado, recibir reportes de vulnerabilidades no solamente de sistemas de gobierno. Eh, y es algo que, o sea, no, no es algo que se dio por casualidad, se dio porque las personas adecuadas, calladitas, pero con, eh, con pasos, sin o sea, buscando ese consenso, sin llegar a, a escalar a un plano eh, tanto penal o político, donde obviamente la, la conversación siempre va a ser más compleja. Eh, nos fue relativamente simple, entonces hoy por hoy, ya casi 10 años después, ya nadie nos cuestiona cuándo recibió un reporte de vulnerabilidades del, del CERT. Eh, no es que surgió como algo intencional, no, no es algo que se debatió en el Congreso, ni por si acaso. Sabemos que en algún momento sí tenemos que prate, eh, plantear probablemente un proyecto de ley, porque sabemos que Hoy por hoy no tenemos tampoco como obligar a, que, a una institución a que nos haga caso, si bien es, o sea, dice obligatorio, pero no. Nosotros sí, ten, eh, en cuanto por ejemplo lo que es eh, los lineamientos de seguridad para el Estado, eso tampoco anteriormente teníamos atribuciones. Hoy por hoy sí lo tenemos, justamente cuando se creó ya el Ministerio dijimos, no, acá nunca nos van a hacer caso si no ponemos la atribución legalmente. Y ahí recién se incorporó. Y ahí sí, bueno, también empezamos a trabajar, pero también balanceando realidades, o sea, no, no tenemos las realidades de otros países, no tenemos el nivel de presupuesto, eh, era casi utópico pensar en eso, tampoco tenemos una cultura de proceso en las organizaciones y el área de TI no puede cambiar eso, entonces dijimos ¿qué es lo que sí puede ser el área de TI? Y el porque normalmente si seguridad le vuelcan al área de TI, no va a poder hacer todo, pero hay cositas que sí puede hacer. Entonces nosotros, por ejemplo, el estándar nacional que adoptamos no fue ni la ISO ni Covid 5 ni marcos de gestión que requieren un cambio cultural, sino fueron eh, baseline operativos. Tenemos, por ejemplo, los CIS Controls como que de por ahí quienes están a lo mejor acá en el mundo más informático sabrán es un estándar mucho más operativo, pero también medible. Hoy por hoy 29 instituciones ya han reportado a nosotros porque construimos un sistema donde ellos van reportando cumplimiento, hacen un autodiagnóstico y justamente, bajo un poco la filosofía acá que mencionó Gustavo, bajo la filosofía, a ver, el ministerio no te está controlando a vos, o sea, acá esto no va contra vos, no, no queremos ver tus errores, esto es un instrumento para que vos le puedas presentar a tus autoridades y decir, mira, estamos necesitando mayor apoyo, más recursos, más, que nos den más tiempo para hacer lo que necesitamos. Y, y, y está funcionando bien, o sea, de una manera mucho más natural, menos, eh, ha generado menos roncha porque porque no, no le estamos pegando a nadie, entonces, eh, hoy por hoy es una autoevaluación, ya si Dios quiere, le, le, a, a final de año estaríamos ya eh, contratando empresas para que puedan, empresas más profesionales que puedan hacer una auditoría, eh, perdón, realmente es un diagnóstico, un cumplimiento, no una auditoría, eh, tercerizada, que pueda hacer, dar recomendaciones más profesionales, entonces, eh, por eso es un, un proceso un poco de abajo para arriba, en vez de al revés. A nosotros particularmente nos ha funcionado relativamente bien, por supuesto queda un largo camino por recorrer. Y en cuanto a vulnerabilidades, un poco lo mismo. O sea, naturalmente dejamos abierta la definición de incidentes para que un potencial incidente también sea considerado por inc como incidente. Entonces, no tenemos hoy por hoy una política especial para auditoría de vulnerabilidades, eh, perdón, para reporte de vulnerabilidades, sino la misma de incidentes, donde tenemos una cláusula que para incidentes, claro, suena natural. Que el CERT no puede develar eh, nada que permita identificar a la víctima y/o a los involucrados. Y hoy, naturalmente, empieza a pasar que muchas, eh, muchos investigadores, algunos anonimizados porque no quieren ser identificados y nosotros tampoco se los preguntamos, nos reportan incidentes y los gestionamos. Y realmente las, incluso las empresas privadas, eh, llegamos a, a gestionar incidentes que de empresas que creíamos que sí o sí iban a hacernos preguntas incómodas o que se vienen a poner a la defensiva, pero no, es diferente cuando reciben un reporte del CERPAY, ni siquiera se les ocurre hacer la denuncia. De seguro que a lo mejor lo habrán, lo, habrá surgido en alguna conversación interna la posibilidad, pero ¿quién va a denunciar a un ente público? No suele ocurrir, entonces eh, eso nos ha funcionado bastante bien. Eh, por supuesto, cuando ayer se, se mencionó la posibilidad y bueno, pues ¿qué pasa si una empresa dice no, no me interesa, yo igual voy a hacer la denuncia. Puedo ocurrir, por supuesto, pero es muy diferente cuando hay un CECIR de por medio, porque necesariamente la fiscalía se acercaría al Ministerio de Tecnologías y ahí se bajaría el tono. Lo van a desestimar antes de molestar a, a, a, la, a las personas involucradas. Entonces, bueno, eh, digamos que es una experiencia, por lo menos hasta el momento... Eso ha ayudado bastante, pero obviamente eso implica tener un CECIR formado, que de hecho es una de las funciones de un CECIR, justamente ser ese colchón entre las personas involucradas en los incidentes y o en las vulnerabilidades y los demás involucrados. Tengo una, una consulta de la anonimización de quien hace el reporte. Eso lo tienen por ley. La propia ley establece el secreto... ¿O eso es una resolución interna de ustedes? Es una resolución. Eso también, eh, Porque realmente a nosotros nos, es, eh, nos suele funcionar mejor trabajar ese tipo de cuestiones en resoluciones. Que es cierto, si nos ponemos legalistas, uno dice una resolución no está por encima de una orden judicial. Es cierto. Pero, por lo menos, y, y bueno, estoy segura que eh, probablemente la política paraguaya no sea el ejemplo a seguir, pero aún así eso como que se... Peta, o sea, no dudo mucho que un fiscal se anime a, a buscar que se incumpla una resolución, por más de que cierto, legalmente sea de, de rango inferior. Eh, pero, pero sí con la idea de que justamente cuando, esto, cuando eventualmente se proponga un proyecto de ley de ciberseguridad, porque sí, sabe, está en, en la hoja de ruta, en un mediano plazo. No hoy en día, porque justamente no están dadas las condiciones, pero sí en un mediano plazo no va a ser otra que transcribir lo que ya está tal vez es palabra más palabra menos pero es mucho más fácil diciendo acá ya hay un reglamento que bueno ahora lo estamos elevando a nivel de ley simplemente a tener que inventar algo de cero y decir que bueno estamos abriendo la puerta a esto entonces pero sí sí o sea, si nos ponemos legalistas es una resolución claro yo le preguntaba esto a Gabriela porque el día de ayer en la mesa de trabajo cuando hablábamos de la cuestión de la anonimización de quién hace el reporte Pensando en la realidad argentina, planteamos eh, en, el, en el sistema judicial argentino hay pocas áreas de secreto que es infranqueable por la justicia. Uno de, esos es, uno de ellos es el secreto profesional de los abogados, por ejemplo, y ciertos secretos profesionales de salud mental. Eh, digamos, pero tienen que estar nominados por ley, específicamente. Si no, ante una orden judicial, lo que estamos hablando es que tienen que dar la base de datos, no pueden negarse. Es interesante las experiencias que digamos a, a su forma, Chile quizás eh, más orgánicamente, con un trabajo más acompañado del Estado, termina en un proyecto de institucionalización de esto y Paraguay, si termino, me parece como más aventurero, me gusta más, es como se arranca en la acción y vamos haciendo y después se va robusteciendo el proceso, pero ya en el camino se acomodan los melones, citando un político, como decía. Así mismo, porque justamente aprendimos que cuando es al revés, o sea, no es que aprendimos, o sea, lo vemos en, en otros aspectos, cuando es al revés nunca funciona. Por lo menos en Paraguay nunca funciona. Siempre tenemos una ley que, de hecho, es lo que pasaba en la Secretaría en la época de la Secretaría Nacional de TIC. Alguien hasta ahora no sabemos quién. Alguien escribió hay una frase de seguridad, pero que creo que ni siquiera el castellano no tiene sentido. O sea, a nivel de, ni siquiera tiene. Sentido. Entonces dijimos dejemos así. Cuando toque la oportunidad, escribámoslo nosotros y tengámoslo listo. Ya está escrito, mea. No tenés que hacer nada más que aprobarlo en los niveles políticos. Y, y suele resultar mucho más fácil. Y todas las leyes, o sea, de las pocas leyes, porque en Paraguay estamos llenos de leyes, eh, incluso que chocan entre sí, ¿no? O sea, si no podemos analizar definitivamente ahí hay eh, un caldo de cultivo para que nada lo pueda ejecutarse legalmente. Eh, pero las únicas leyes que sí funcionan bien son por lo general las que han surgido desde las propias eh, organizaciones y, o personas involucradas en la acción sea de, en este caso de un organismo del, del ejecutivo o, o sea también a veces de, de la sociedad civil o, o de gremios que en general estén relacionados a esto y eso también, eh, eso también ha ayudado que cuando por ejemplo se, se trabajó el plan nacional de ciberseguridad eh, tuvo un nivel de consenso mucho mayor a, a lo mejor si hubiera sido de otra manera también yo estoy segura que la gran mayoría de los políticos no sabrá que hasta ahora no, a pesar de que hay un decreto presidencial aprobado ni siquiera sabrá que está ahí, pero en algún momento cuando, cuando esto empiece a tomar relevancia eh, es cuestión de desempolvarlo, decirme, esto ya lo tenemos, vamos a robustecerlo en todo caso. Es un punto de conexión también con lo que decía Gustavo creo antes. Eh, no me acuerdo cómo era la metáfora que vos usaste y yo te decía, bueno, eso en, se le dice la falacia de Nirvana. Cuando, cuando vos defendías la nueva ley, decías, defendamos esta ley porque es un punto de mejora en lugar de ponernos tan a... a a tirarle piedra de antemano, ¿no? Y que es, eso tiene un nombre que es falacia nirvana, que es cuando en un debate alguien te plantea un ejemplo de máxima ideal como forma de ir en contra. De, de hecho, en la, en la historia argentina, me encanta la historia de Paraguay, porque en la historia latinoamericana, te digo, cuando uno lee el Siglo XIX, Grandes próceres, muchos de los que combatieron, los que fueron al frente de las batallas, no terminan en cargos ejecutivos. Es como, vamos, hacemos y después se ve. viste. Pero hay, que hacer, hay un hecho que se tiene que hacer. Se tiene que lograr esto para poder constituir algo después. Porque si no, nos quedamos siempre en la misma, pensando que esto podría ser mejor y más perfectible. Está buenísima la experiencia para hoy. Me parece súper aventurera. Me parece genial que hayan llegado a ese nivel y de esa forma, sobre todo. Pero bueno, Fran, yo te quería preguntar a vos, en esto de reporte de vulnerabilidades, ayer descubrimos que en Bolivia hay algo que el nombre me quedó guardado, que es el muro de la fama. Eh, no, creo que no puedo extenderme más que dejarte de explicar qué es el muro de la fama y me parece que ahí tenemos un temazo para hablar ya, ya de este lugar para saber qué es lo que está haciendo Bolivia que ayer eh, Franz eh, tuvo que decirnos, esperen un segundo no piensen que en Bolivia está todo perfecto tenemos cosas para mejorar, pero estábamos ayer en la reunión con eh, gente de software libre, estábamos con gente de sindicatos demás y cuando escuchamos la realidad de lo que está pasando en Bolivia a partir de la ley 164 si me falla la eh, todos nos quedamos un poco azorados porque muchas veces acá en Buenos Aires llega poco el, el, lo que es la experiencia legal de lo que pasa en, en Bolivia particularmente, que tiene un proceso constitucional súper interesante, que eso sí se ve acá, pero el resto no. Entonces, te quiero, creo que con este nombre me, te dejo la presentación. Contanos qué es el muro de la fama y la experiencia de lo que hicieron ustedes, porque es increíble. A ver, antes de hablar del tema del muro de la fama, ah. hacer una pequeña retrospectiva de cómo está el tema de la seguridad, de cuándo ha iniciado, cómo se ha iniciado, qué se está haciendo actualmente. No es muy eh, antigua, recientemente estaríamos hablando de siete años en el tema de seguridad, hablando de seguridad de información propiamente, porque hasta antes del 2015 no había una institución a nivel Estado como tal, a nivel público sobre todo, que vea el tema de seguridad de la información, seguridad informática, más era como un, una acción proactiva de la parte técnica de la, de la gente de TI, de preocuparse, digamos, algunos más, algunos menos, obviamente, pero sí había iniciativas de la comunidad, sobre todo, ¿no? Qué importante es el trabajo de la comunidad y la formación también de las universidades, donde obviamente el personal, los estudiantes, se organizaban o se han organizado en su entonces, no solamente por temas de seguridad, sino también por temas de luchar por el tema de software libre, como una ideología, digamos, de implementar digamos, a nivel educativo, y por qué no a nivel estatal, que hoy actualmente sí hay una ley que regula y que establece también ciertos lineamientos para que las instituciones puedan adoptar el tema del software libre. Pero bueno, no es muy reciente el tema de seguridad. En el, el 2017 en realidad se han aprobado los lineamientos de seguridad de la información, que básicamente establece ciertos controles de seguridad que deberían adoptar mínimamente las instituciones del sector público Estamos hablando del nivel central, ministerios, estamos hablando de las alcaldías de los municipios y también el tema de las gobernaciones. ¿no? Y este, este marco regulatorio establece pues, el, ciertos actores a nivel institución, establece ciertas responsabilidades también a la máxima autoridad ejecutiva, eh, donde tal vez se tiene un poco más dificultad de llegar a las partes ejecutivas con el tema técnico. Ya lo decía, por ejemplo, qué importante es hablar digamos, con el tema de, de, de salir del lenguaje técnico para poder llegar, digamos, a, a un nivel ejecutivo donde puedas transmitir la importancia de la seguridad, de la ciberseguridad, sobre todo, ¿no? No en un lenguaje técnico, porque si no te entienden, como dicen, no te van a eh, tal vez dar importancia sobre eso. Entonces, establece ciertos roles, y esos roles, por ejemplo, eh, no sé si acá hay en Argentina, pero establece, por ejemplo, la designación de un responsable de seguridad de la información que tiene diferentes habilidades, idealmente, pero a veces en la realidad no se refleja eso, cae, digamos, en un personal técnico, cuando en realidad debería ser en un perfil, digamos, que tenga que tener eh, conocimientos en seguridad de informática, seguridad de la información, bueno, básicamente una combinación de esas, de esas dos habilidades para poder eh, hacer frente también al tema de la, de la seguridad. Y también establece ciertos controles, como os decía, mínimamente eh, a lo técnico. Y básicamente como que estamos... Casi a la par como con Paraguay, por ejemplo, el tema eh, de seguridad se maneja más de bajo perfil, por decirlo así, digamos, en el ámbito estatal, sobre todo. O sea, eh, hay, no hay problemas, o sea, si hay mínimos, entonces es porque se está trabajando en temas de seguridad. Si bien no se, se, se capitaliza o se, no se publica, digamos, el tema de, de cómo está, digamos, a nivel a nivel de seguridad, a nivel de instituciones públicas, sacamos reportes, sacamos estadísticas, pero obviamente hay un sector preocupado por el tema de seguridad y sobre las personas del área de TI, ¿no? las cuales también tienen sus propios lineamientos, tienen sus guías técnicas para el tema de asegurar el tema de, de, de que no haya un acceso indebido y que no haya, por ejemplo, incidentes de seguridad, ¿no? Y básicamente cuando inicia el, el tema de, de, de la GTIC con el centro, o sea, no es una agencia como tal que ve el tema de seguridad, sino es una agencia de gobierno electrónico que entre, entre sus funciones están muchas, sobre todo de inclusión digital, el tema de software libre, el tema de gobierno electrónico y también está el tema de seguridad. ¿no? Entonces, este equipo entonces dice, o sea, ¿cómo sumamos esfuerzos para que podamos minimizar el tema de los incidentes, porque obviamente ese tiempo había muchos incidentes, había muchos hackeos a instituciones eh, públicas, sobre todo de defensa, yo me acuerdo que había ataques de Chile, porque había una coyuntura por ahí del tema, del tema marítimo, y hay que decirlo, había, entonces sí habían páginas vulneradas, habían defacement por, por los sitios en, en ese momento, y bueno, ¿cómo sumamos? O sea, somos eh, pocos en el equipo, eh, hay capacidad, sí, pero necesitamos sumar más esfuerzos. ¿A quiénes sumamos? A la comunidad. Y en ese entonces, un personal que entró a trabajar era parte de esta comunidad, esta parte de comunidad de profesionales, estudiantes, que se reunían y que obviamente tenían habilidades en temas de seguridad. Y ahí nace la iniciativa del Muro de la Fama, es donde yo quiero llegar a contar también la experiencia de Bolivia, de cómo ha funcionado este asunto como tal. ¿Por qué Muro de la Fama? Porque es alguien que se quiere visibilizar haciendo el trabajo que le gusta. Y es identificando vulnerabilidades en los sistemas que tenía el sector público. Y es así que uniendo estos esfuerzos, o sea, no solamente por parte del Estado, sino también por parte de la comunidad, se ha logrado identificar una gran cantidad de vulnerabilidades que había en los sistemas, en las infraestructuras tecnológicas del Estado, ¿no? A diferencia del sector de la banca, la banca tiene una regulación propia, que es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que establece controles y que establece ciertas eh, medidas de seguridad y que además tienen que tener un ethical hacking al año, por lo menos. Pero el resto de las instituciones públicas que no eran del sector financiero, obviamente tenían eh, muchas fallas de seguridad, ¿no? y tenemos estadísticas de aquello, y obviamente la gente que estaba dentro de esas comunidades ha apoyado en identificar vulnerabilidades, desde lo más crítico hasta de lo menos crítico, por decir, lo más severo, que te llevaría, no sé, a tomar el control tal vez de un sistema como tal. Entonces, ahí nace esta iniciativa para que estas personas puedan coadyuvar, sobre todo en el reporte de vulnerabilidades. Se ha abierto un espacio, se les ha dado la, la información de cuáles eran las bases y condiciones de participación, cómo se les iba a puntuar, eh, si ellos querían eh, mostrarse con su nombre real o querían mostrarse digamos, con un nombre así, digamos, del, del término de seguridad, ¿no? un nickname. Y bueno, ha habido mucha participación en esa gestión en el 2017, eh, es esa vez que hemos implementado. Y obviamente nos han ido reportando y bueno, hemos ido recibiendo sus reportes y nosotros como punto de contacto no solamente recibimos reportes de esas comunidades, sino también de otros organismos a nivel internacional, de otros CERs, CECIR, el mismo CESIRT de Américas, somos el punto de contacto, pero donde nosotros podemos exigir a las instituciones públicas de que puedan solucionar sus problemas de seguridad, sí tenemos competencia sobre eso porque está escrito en un decreto supremo, no tanto así con el sector privado porque eh, a, a ratos nos han dicho, no tienes competencia con nosotros para podernos exigir eh, el tema de la solución de las vulnerabilidades, o sea, no podemos obligarles a que cierren determinado fallo de seguridad, a diferencia que con las instituciones públicas donde sí podemos presionar, podemos hacer el seguimiento, podemos darle, eh, no sé, eh, a ciertos mecanismos para que ellos puedan cerrar estos problemas de seguridad, ¿no? Y el Muro de la Fama ha sido un buen, eh, una buena experiencia, funciona, no está legislado, no está escrito en un decreto supremo, no está por ley pero ha sido una iniciativa, digamos, de la agencia como tal, de abrir este espacio para que ellos puedan reportar los problemas y obviamente hemos ido cerrando muchas fallas de seguridad que a la fecha ya no se dan, ya no es tan frecuente el tema de los hackeos, de, de los de que se dan en los sitios. algunos sí, porque obviamente hay, hay, hay rotación de personal, hay, hay algunas eh, capacitación que habría que reforzar, sobre todo al personal técnico, ¿no? Y estos puntajes obviamente se van acumulando en una página. Eh, si lo puedo mostrar en la presentación, si me ayuda, por favor, eh, está dentro de la, una de las diapositivas, eh, donde hay una escala. ¿El control de la diapo? Sí, ¿Dónde había que apuntar? Sí, por favor, más, más adelante, más adelante. Mucho más, mucho más hay algunas estadísticas que les quería mostrar pero más adelante, por favor más, ahí ahí nos quedamos, el muro de la fama, tenemos un sitio llamado hackers.bo donde se encuentran información de, de, de cómo se tiene que reportar qué se tiene que reportar si quiere mostrarse o no, digamos, con sus nombres y al lado podemos ver por ejemplo una tabla de posiciones ese es el muro de la fama, básicamente ¿no? hay una persona ahí que tiene por ejemplo 200 y más reportes que tiene y 800 puntos como tal, entonces, eh, bueno, pero como eh, ellos se dan el tiempo, o sea, para, para poder reportar, uno, te tiene que gustar y también dedicar un tiempo, digamos, de tu espacio para poder identificar vulnerabilidades, que en algunos casos son severas, que en algunos casos son severas y e involucra varios pasos para poder replicar la misma vulnerabilidad, entonces, ¿cómo hacemos para que estas personas, o sea, tengan una retribución, por, por lo menos por parte del Estado, ¿no? entonces... El 2018 ha sido la primera gestión donde nosotros hemos premiado hemos premiado a los participantes del Muro de la Fama en su momento con algún dispositivo, no era en efectivo, no era en dinero, hemos premiado con lo que podíamos gestionar también a nivel de instituciones públicas. Nosotros como institución no tenemos, por ejemplo, para poder dar plata digamos, a una persona que no fuese dentro de la institución o que no perteneciera a los gastos de la institución. Entonces hemos hecho una gestión con las mismas empresas públicas del Estado para decir cómo podemos reconocer. Entonces ahí algunas empresas han hecho efectivamente podemos dar unos dispositivos, unas tablets, algunos celulares. A darles nada, digamos, a reconocer su trabajo, les hemos dado en su momento, por ejemplo, esos dispositivos. Y obviamente algún estudiante dentro de una universidad comentaba digamos cómo ha iniciado, por ejemplo, en el tema del, del muro de la fama. Aparte de darles un reconocimiento como un certificado de decir, oye, por tu aporte al tema de, de seguridad, por mejorar, por identificar las vulnerabilidades. Y obviamente por hacer que los sistemas sean mucho más seguros cada vez, ¿no? porque no solamente se limitan a reportar en un periodo, sino tenemos un registro desde el 2018, 19, 20 y tenemos hasta la fecha igual reportes. Que siguen llegando, y bueno, el año pasado, por el tema de la virtualidad, hemos hecho ya un reconocimiento ya, ya en efectivo, porque obviamente ellos ya podrían, por ejemplo, especializarse, comprar algún curso, digamos, o una certificación eh, en temas de seguridad para poder incentivar, sobre todo, digamos, el esfuerzo que tienen, que hacen, sobre todo, y el conocimiento para poder eh, aportar en el tema de la seguridad. Bueno, esa es la experiencia de, de Bolivia en el tema de de vulnerabilidades, no ha habido un caso en el que eh, haya un proceso judicial o se haya iniciado una demanda contra alguien que haya reportado una vulnerabilidad. Y como decía aquí la colega de Paraguay, el CSIRT o el CGI de, de Bolivia tiene toda la autoridad. Si nosotros reportamos un problema de seguridad a una institución pública, bueno no hay, o sea, no, no nos pueden reclamar, no nos pueden o sea, lo tienen que asumir, o sea, lo hacen, lo tienen que resolver este problema donde sí puede haber y ha habido casos en el que ha habido un incidente, o sea, diferente de lo que es una vulnerabilidad, diferente de lo que es encontrar un fallo de seguridad, y lo otro ya es explotar la vulnerabilidad y que haya una afectación, un impacto en los activos de una institución, como la pérdida de información o el secuestro de información. En esos casos, sí, la institución obviamente tiene la facultad de poder hacer una denuncia penal, hacer una denuncia ante las instancias correspondientes, que el CECIR no, no tiene tuición sobre aquello, y hacen las investigaciones ¿no? de, de quién pudo haber sido, cuánta información, responsabilidades o negligencia por parte de los administradores de tecnologías que no han identificado, no han establecido los controles necesarios para proteger eh, la información. Bueno, hace pocas semanas hubo una filtra puedo decir filtración porque igual ha sido publicada en un foro en el que daban por una cantidad de dinero una base de, de datos de una institución pública de, de, de correos de, de Bolivia. Y bueno, ahí está, ¿no? Esos son controles algunas veces deficientes y, y esa vez se produjo porque había una copia de seguridad expuesta ahí mismo en el mismo servidor, ¿no? Entonces, que ha sido bajada y, bueno, ha sido eh, puesta a la venta en, bueno, en un foro. Eso es lo que les puedo contar de, de, de Bolivia. Franz, aprovecho ha pasar una, una pregunta que no es un tema que sea estrictamente de seguridad informática, pero es, eh, otra estuvimos charlando bastante de la ley 164 y la experiencia en, en Bolivia con el software libre. Y te quería preguntar por esto, porque muchas personas que estamos en temas de informática acá en Argentina y demás, muchas veces cuando tenemos situaciones con el Estado y hay una discusión sobre eh, compartir información sobre cómo opera cierto software o crear si es que todavía quedan resquicios discutir sobre software libre, un argumento que se suele dar para, para negar es, esa discusión es plantear la cuestión de que es más inseguro. Eh, por ejemplo, nosotros en el observatorio hoy en día estamos en, en un conjunto de litigios para poder abrir cierta información respecto a qué está contratando el Estado, por ejemplo, Poder Judicial eh, y ahora con otros, con otros convenios que firman los ministerios. Te cuento esto porque... Veo que estás con estadísticas y hablamos de la, de la ley esta y vos nos contabas que está en un alto nivel de migración allá. Mi pregunta es, habiendo migrado software libre, de, ¿detectaron como un aumento de incidentes o algo o la transición no tuvo una afectación en materia de seguridad informática? Habría que verlo desde dos puntos de vista. ¿no? El primero, el tema de, del software libre está bajo una, una ley ¿no? De que no está todo el Estado, ¿no? es para el tema del... ...del sector público y establece un tiempo de, de migración. Y no se migra todo. Hay excepciones, como les contaba ayer. Por ejemplo, con software bien especializado... ...que no lo puedes encontrar en software libre... ...o no hay alternativas en software libre... ...y que va a seguir funcionando y es una excepción para la ley. Y son de ciertas instituciones. Pero el resto que tiene opciones... ...y hay alternativas en software libre... sí lo está implementando. Ya sea, por ejemplo, en temas de, de sistemas informáticos... ...como el correo electrónico como el, el tema de lo, los servidores mismos que estaban antes en plataformas eh, Windows, uh, están migrando a plataformas Linux y eh, a ver si ponemos eh, un ejemplo como tal eh, Wordpress es, es un CMS de código abierto software libre tiene varias, eh, o sea, sufre incidentes, sí, pero no es porque WordPress sea malo, o sea, como tal, sino, sino no lo usarían una gran cantidad de, de los sitios web que tenemos a nivel mundial, ¿no? Es el hecho mismo de saber eh, implementar o aplicar o adoptar medidas de seguridad apropiadas bajo la administración de WordPress. O sea, nadie podría decir que WordPress es inseguro, ¿no? Sino que la administración misma, la gestión misma que se le hace a un determinado software, ya sea software libre o software propietario, es, lo vuelve inseguro, ¿no? o sea, si nosotros no actualizamos, eh, no, no utilizamos contraseñas robustas, si no nos eh, percatamos digamos, de ciertos controles que tenemos que aplicar, eh, sea software libre o sea software privativo, igual vamos a tener eh, problemas de seguridad, ¿no? entonces mucho hace la gestión, la administración, de qué plataforma estés, ¿no? pero... Obviamente, mucho hace también digamos, la cultura de la formación, la capacitación, la concientización que haya digamos, a nivel eh, técnico, a nivel usuario, a nivel eh, operativo sobre todo, porque viendo estadísticas, estadísticas sobre todo en temas de incidentes, nosotros hemos tenido bastante y es un volumen alto en el tema de, de phishing difícil sobre todo, o sea, si no puedes acceder digamos, a, a la infraestructura, no puedes comprometer la información por, por, por los sistemas, bueno, vas por el personal, por el, por, el, por el recurso humano, ¿no? Y muchas veces se ha dado eso. Y hay que trabajar bastante también en el tema de la capacitación la concientización del usuario final, por ejemplo, ¿no? De, de, de ver cómo es el phishing, qué medidas tiene que adoptar, cómo tiene que protegerse y, sobre todo, es ir cerrando brechas a nivel usuario. No, está claro. Eh, la verdad que nosotros eh, ayer nos quedamos varias personas maravillados con el nivel de avance en la, la migración a software libre del Estado eh, de Plurinacional de Bolivia. De hecho, había como un, en, la, en la gente que, que vino había fuertes eh, hinchas del software libre que estaban como ese es el camino. Eh. Bea también se emocionó. Eh, hubo mucha emoción eh, en el momento por, por descubrir esta realidad. Yo creo que estamos eh, llegando al final. Yo les quería... Agradecer y nada, tal vez preguntarles que es más de lo personal. Eh, cuando empezamos con esto, desde las organizaciones que nos pusimos esta idea al hombro, eh, surgió por dos necesidades. Una que estuvimos charlando bastante ayer es no para incrementarse el número de incidentes en Argentina en particular. Eh, mes a mes estamos viendo un crecimiento de incidentes que no y no queremos, no podemos aceptar que no pasa nada con eso. Sí. lo digo específicamente más para ser más puntual lo que fue RENAPER eh, lo que ha sido Migraciones ahora ayer tenemos eh, la posibilidad de un Ministerio de Economía entero eh, queremos ver esos correos electrónicos yo esa base tal vez me interesa, tengo que decirlo lo digo a nivel histórico eh. no, no, no lo, lo digo en serio yo una, una gran crítica que que digamos, en general la era digital siempre es pensar que las cartas, ya no habrá historia de cartas, ¿no? como, hay, como se hace historiografía del siglo XIX o del siglo XX. Eh, los mails después desaparecen. Pero ante esta situación que se vuelve dramática eh, por estas latitudes, algo que nos parecía súper interesante también es conocer las autoridades regionales de, de los países de la región y que se puedan reunir. ¿no? Porque tal vez algo que detectamos cuando salimos a hacer cierta investigación es dónde se reúnen las autoridades regionales. ¿Dónde sucede eso? Y un diagnóstico que o una hipótesis que teníamos es, eh, quizás en la misma línea de lo que relataba en la, de la realidad paraguaya, de esto de robustecer en un camino de ir haciendo, una realidad es que hay muchas mesas de trabajo en materia de seguridad de los países de la región. Eh, narcotráfico, terrorismo, delito organizado, trata de blancas. sí entonces, ¿cómo es que no hay, desde la política pública, una búsqueda de regionalizar los esfuerzos estatales de forma coordinada sobre esto? ¿Sí? Y nos parecía que era un déficit importante a dar una pelea de un primer encuentro, por lo menos, ¿Sí? para que sea un hecho para empezar la discusión. Entonces, para, para cerrar yo les quería agradecer, pero sobre todo escuchar su opinión sobre qué les pareció el encuentro, este pequeño primer esfuerzo por intercambiar experiencias, ¿sí? Si es un lugar de aprovechamiento, si, si esto vale la pena, porque le seguiremos el esfuerzo desde las organizaciones. De hecho, ya lo veo ahí a Gaspar, que estaba como, lo vamos a hacer. Eh, nada, Le doy la palabra a Daniel, si te parece, con una reflexión sobre qué ha sido este encuentro. Bueno, eh, en, o sea, en todos casos, la, la conversa regional es relevante. El, existe existen espacio lo que ha hecho, yo siempre valoro la, la misión que ha, que ha llevado a cabo la OEA en los últimos 15 años en la generación de capacidades para el desarrollo de políticas y estrategias nacionales de ciberseguridad. De hecho, si uno mira los índices del, del informe del Oxford Internet Institute sobre niveles de madurez en ciberseguridad, los países que mejor han avanzado en varias de las dimensiones son los países que tienen una planificación. Y esa planificación eh, es parte del diálogo político. Por lo tanto, tener espacios como este, ocupar de manera más intensiva algunos de los otros espacios, eh, permite ir construyendo ese diagnóstico común. Una de las conclusiones a las que llegábamos en la conversación de ayer, o por lo menos como yo lo veo, es que ciber es política. Ciberseguridad es una dimensión tremendamente importante de nuestra sociedad y, y no está pensada, y una de las cosas que nosotros estamos instalando como gobierno en Chile es que... No, no, no buscamos defender computadores, defendamos proteger personas, queremos proteger a nuestra sociedad, queremos proteger el ejercicio de derechos, porque ya las computadoras son un medio, son, por lo tanto hay que entender esa dimensión, construir los consensos políticos, abrir el diálogo social y en ese sentido instancias como estas son tremendamente útiles, el intercambio de experiencias. Nosotros también tenemos un muro de la fama, pero ha sido Complejo, porque nuestra ley de delito informático sanciona el mero acceso indebido. Entonces, que una institución pública tenga un muro de la fama donde valore el esfuerzo de divulgación responsable de vulneraciones de seguridad, pero al mismo tiempo la ley dice que el mero acceso no autorizado es delito. Y yo le decía a las autoridades anteriores, o sea, como en estricto rigor usted después de publicarlo en el muro de la fama, debiera notificar al Ministerio Público cumpliendo su deber funcionario de denunciar la comisión de delitos. ¿Ya? No tiene sentido político. Una pregunta, Daniel. ¿Ustedes, eh, Chile, han suscrito también el convenio de Budapest? Nosotros suscribimos Budapest, pero a diferencia de lo que se suele comentar en la región, Budapest no te obliga a tener medidas intrusivas. Budapest no te obliga a sancionar penalmente todo tipo de accesos no autorizados. Budapest tiene márgenes interpretativos y ¿verdad? lo que te establece son bases, bases mínimas comunes. Por ejemplo, respecto a acceso no autorizado, eh, Budapest es mucho más amplio que la mayoría de las legislaciones de implementación. Nosotros en el proyecto de ley chileno, eh, que lo impulsó el gobierno del presidente Piñera, logramos como sociedad civil incorporar una norma que eximía de responsabilidad penal a los investigadores de ciberseguridad que notificaran el incidente oportunamente y que se registrara, hice un procedimiento administrativo. Y, el, y lo logramos. ...hasta la última semana del gobierno se a un acuerdo político de sacar la ley... ...porque querían sacarla, necesitaban como... ...y esa norma quedó fuera y quedamos peor de lo que estábamos. Uno de los desafíos que tenemos hoy día en el proyecto de ley marco de seguridad... ...es que vamos a incorporar un mecanismo en la ley de notificación responsable de vulnerabilidades... ...asociados a una exención de responsabilidad penal... ...respecto al delito de acceso no autorizado. Y ahí va ir mezclando instrumentos. El, el, el, el técnico de promover la, la, notificación, la notificación responsable de vulnerabilidades... Pero también la garantía legal de que esa notificación no le va a generar un costo procesal o incluso penal a una persona, que es un costo altísimo. No, no tiene sentido. Pero volviendo a la pregunta original, sí, espacios como estos permiten no solo intercambio de experiencias, sino que empezar a hacer esa, esa construcción de un, de, un, de un lenguaje común. Yo soy, creo firmemente en que en la medida que ciberseguridad se transforme en un asunto de preocupación de todos y todas y todas, tenemos más posibilidades de que sea un espacio de conquista real en la protección de los derechos de las personas. Muchas gracias, Daniel. De hecho, vos decías masa crítica, me quedé con también ah. masa crítica. Sí, no, sí, Bueno, gracias por invitar a un exfuncionario. <risa> <risa> Esperen para empezar. Este, eh, un honor compartir acá con los colegas. Estamos, hay, hay vías de. Ahí lo dijo el colega de Chile también, que a través del CECIRS Américas, que es una red de la OEA, de, de los CERTs, o CERTs eh, nacionales, operativamente estamos todos conectados. Aquí las cuatro que estamos presentes y hay, y hay intercambios permanentes que es para la gestión de incidentes. ¿no? Y, eso. y después hay foros como, a ver, hay grupos en Mercosur, que también tenemos eh, experiencias y demás, pero este, pocas veces nos topamos las autoridades así, este, en, en una mesa a charlar y discutir estos temas. Yo comparto la, la mirada, por eso decía que la cuestión terminológica la, cibersegu la ciberseguridad es un concepto amplio. La ciberseguridad tiene que mirar a las, las, las personas. Una cosa es la seguridad informática, que es un área de la informática que se aboca a la protección de la tecnología y los datos y la información que almacenan, que la protección de datos es una, una parte también, si se quiere, de la seguridad informática. Y eso es técnico. Y otra cosa es mirar los derechos y las libertades de las personas. Y ahí también entra los ciberdelitos. Lo que no implica que una agencia nacional de ciberseguridad tenga que investigar ciberdelitos. No, no, no estoy diciendo eso, pero digo... Sobre todo si es un organismo gubernamental, mirar eh, eh, la, los derechos y las libertades de las personas con política de seguridad y informática, pero cosa que vaya más allá. Hoy la mayoría de las fraudes de estafa se van en campañas de phishing. Una campaña de phishing es un cuento de un tío, que es un término que usamos en Argentina, y eso no tiene ninguna solución técnica. digamos. Cuanto mucho mejorar los entornos digitales de las empresas por servicios de servicio internet o las nociones de, acredita de acreditación de identidad de los bancos. ¿no? Este... Y hay un tema que aquí me gustaría decirlo, pero brevemente, que es el tema de, una cosa es, los ARTS gestionan incidentes de seguro informático. Un incidente de seguridad puede o no ser un delito, puede no ser un ciberataque. Un incidente, voy a ser muy burdo con el ejemplo, vas caminando, se desenchufa el servidor, se apagó, no hay ningún ataque ahí, no hay ningún delito, una negligencia, pero se dejó de funcionar el servidor. El delito puede constituir un incidente o no, el phishing, no, tampoco incidente, no altera el funcionamiento de la tecnología, de un dispositivo. Y los CERTS lo que tienen que son, se, se, se crean, el primero se creó en el año 88 en Estados Unidos con una lógica muy para las organizaciones y la lógica empresarial. Hay que decir esto, porque hay que tener equipo de respuesta a emergencias informáticas, pero hay, un, hay una cuestión de confidencialidad que si uno, siendo un organismo público, va y denuncia judicialmente, por eso digo, los CERTS miran la cuestión técnica, no ven si hay delito o no. Pero también está la cuestión, y hay una contradicción, si está dentro de un organismo público, tiene el deber de denunciar cuando se percibe o es víctima de un delito. Ahí está la contradicción. Ahora, uno hace la denuncia judicial por una, un incidente que llegó al CERT, no te reportan nunca más un incidente. Este es el problema. Porque rompiste la red de confianza. Y pasa con el reporte de vulnerabilidades. ¿Quién me va a reportar una vulnerabilidad si va a tener miedo que después yo lo denuncie judicialmente? Entonces hay un tema para discutir y debatir ahí. Y bueno, celebro otra vez, este muchas gracias por la invitación y y el debate que se dio con los colegas. No, muchas gracias a vos. No, tal cual, y, y voy a incluso ahondar más. O sea, lo que es un CECIRT se basa en redes de confianza. Y confianza entre las personas. O sea, la confianza no existe entre leyes, reglamentos y sistemas. ¿no? Es entre personas. Entonces, en la medida que haya esa confianza, por eso también un poco la importancia de realmente que estén creadas a organizaciones, que haya... Eh, cambios, por supuesto, va a haber. O sea, sí, a mí hoy por hoy me toca estar hace mucho tiempo, pero mañana puedo no estar. Pero que haya una, una confianza tanto en las personas que están como en general en la cultura organizativa. O sea, creo que eh, como funcionarios también nos toca, eh, o sea, eso probablemente es uno de los mayores logros que podemos dejar, eh, más allá de, de nuestros informes mensuales o anuales, eh, dejar instaurada una, una cultura diferente en, en los lugares que nos toca pasar. Eh, por lo menos eh, desde nuestra posición, es también algo que tratamos de transmitir a todas las nuevas personas que se van incorporando y, y bueno, justamente ayer lo, lo comentábamos con un colega, nos ha tocado, y, y eso que Paraguay nuevamente, casos de filtraciones de funcionarios que hacen malas cosas, lo tenemos todos los días, pero en nuestra área, en todos estos tiempos, y sin que haya un marco legal que hubiera permitido perseguir a un funcionario por hacerlo, nunca ha habido una un problema de mala actuación de, algún, de alguno de los analistas que hablen y eso que trabajamos incluso con personas jóvenes a veces que imprudente quiere mostrar lo que vio y quiere mostrarme a lo que me contaron y yo sé eh, pero desde el día uno se se transmite la importancia de, de no hacer ese tipo de cosas y, y bueno ha, ha funcionado entonces bueno eh, Nuevamente, recargo, la, la confianza es muy, muy, muy importante. Y también, por ende, es la confianza que también nos ganamos desde la ciudadanía, los gremios, eh, nuestros pares, que obviamente nos, nos van a ver de otra manera muy diferente. Eh, también con, con la Fiscalía, ver, nosotros particularmente, eh, y eso que como en todo país también, tenemos cuestiones partidarias, tenemos de, entre pa, por partidos, también obviamente hay, hay riñas internas, de hecho con, con la Fiscalía con el Ejecutivo en teoría está enemistado, pero por cuestiones políticas, o sea, en la prensa uno lo va a ver como enemigos, pero con, con los fiscales especializados de delitos informáticos tenemos una muy buena relación, gracias a esa confianza profesional construida, más allá de confianza personal, porque no... Eh, no, no es una cuestión de amistad, sino de, de una confianza profesional. Entonces creo que eso también es súper, súper importante. Y, y estos espacios, o sea, de, de generar también confianza entre pares de, de la región también. Está buenísimo, y aparte creo que la, la experiencia paraguaya nos da coraje a todos, porque es, me gusta este que fueron armando en el camino y fueron como se fue nutriendo y vamos, vamos, vamos, vamos. Eh, me parece espectacular. Quiero, me, a un, me parece. Realmente increíble. La experiencia paraguaya me lo recontra Muchas gracias, en serio. Por Franz. Lo que rescato de, de estos encuentros es sobre todo el intercambio de experiencias. Eh, no sé, incluso ver el tema, eh, un análisis eh, al interior mismo de cómo estamos trabajando en temas de, de seguridad... Las experiencias, por ejemplo, que se puede rescatar de, de Chile, de aquí mismo, de Paraguay, de ustedes mismos, ¿no? Por ejemplo, la interacción que tienen o esa discusión que se traslada a la, a la sociedad o la importancia que le están dando desde la sociedad, ¿no? Que tal vez allá en, en Bolivia hay, no es que no, hay, pero, o sea, no, no, no tienen esta fuerza, tal vez, de decir, digamos, de hacerse escuchar, de, decir, de plantear estas necesidades que se tienen desde la sociedad civil, ¿no? Y obviamente plantean retos. Retos a nivel regional y retos a nivel país, sobre todo, porque Bolivia, a diferencia de Chile o otros países, todavía falta bastante en el tema regulatorio en el marco normativo. El tema de ciberdelitos, tal vez el muro de la fama funciona porque no hay, un, no hay una ley de ciberdelitos, ¿no? delitos informáticos. Luego el tema de la protección de datos personales, una estrategia nacional de ciberseguridad o sea, nos, nos posiciona de decir dónde estamos y a dónde tenemos que avanzar, porque nuestros padres igual están avanzando y el trabajo conjunto es importante, el intercambio de experiencias eh, para poder avanzar y posicionarse, ¿no? porque tener una región, digamos, sólida, eh, sería ideal que todos tengamos las mismas capacidades, ¿no? en temas tecnológicos, en temas de recursos, o sea, tener una sincronía buena, pero hay, hay disparidades que hay que ir trabajando eh, a nivel país y sobre todo a nivel regional y encuentros como este son muy útiles, ¿no? porque no solamente es a nivel gobierno, sino que participa también la, la sociedad ¿no? a través de las organizaciones. Eso puedo rescatar. Bueno, bueno yo creo que ya fueron están pidiendo el salón. Eh, no, no, no vea, digo, pero antes de pasar a alguien que conozco de la facultad... Que viene de la por favor, vamos. Los salones. Se, seguimos en la materia de salud. Pero bueno, eh, yo quiero agradecer también a toda la gente que ha concurrido acá. Eh, la verdad es que de, desde ayer venimos charlando de esto y nada, no quiero caer en el mismo comentario siempre, pero muchas veces cuando nos juntamos con gente del sector IT, eh, abogados que trabajan en esto y representantes del sector público, siempre hay como una cosa de. Eh, seguimos lo seguimos intentando, seguimos dando márgenes de discusión, lugares, espacios, pero hay como una cosa medio de lamento que se genera. De hecho, ayer en la mesa de trabajo se abrían líneas por. Y era como todo, todo llevaba a sin salida y era un poco reconducir. Pero entonces, en ese marco, agradecer a toda la gente que ha venido, la verdad, porque eh, queremos visibilizar un problema que vemos que es grave, vemos que no, la situación no para de empeorar, no es que está mal. Eh, por una cosa que una situación esté mal y otra cosa es una situación no pare de empeorar, por lo menos digo la situación argentina que ayer hablábamos de un cromanío informático, decíamos, che, esto no para de darnos situaciones de alerta. Y el hecho de que haya gente que está acá presente desde la mañana para escuchar un debate sobre esto un día como hoy, un viernes, nada, darles muchas gracias porque es como que nos da a nosotros más ganas de seguir intentándolo. Eh, muchas gracias.